...sucedió en Madrid... ...todos los días suceden actos generosos... ...actos que protagonizan personas... ...que están dispuestas a dar su vida por los demás... ...nos acompaña hoy Luis Pinilla... ...Luis, vamos a ver, ¿le siguen llamando general... ...o no le gusta esto demasiado? Pues no me gusta, no porque renuncie a mi pasado... ...sino porque realmente me siento más... ...un amigo y un psicólogo... ...hice psicología aquí en la Universidad de Madrid... ...para dedicarme más a la juventud... Luis era un hombre normal que Dios hizo extraordinario para muchos. Entrañable y consecuente. Despertó todas sus mmm, cualidades, sus valores al servicio de la juventud, tanto en el ejército como en la vida civil. Y me gusta más que me llamen Luis. Los pues, chicos me suelen llamar Luis Pi, curiosamente. Luis P. <risa> sí. Siempre creía en la persona. Marcaba, dejaba marca. Tenía un carisma personal que hacía que atrajera de esa manera, ¿no? Pues bueno, vamos a explicarles quién es Luis Pi, como él dice. Luis era un maestro. Luis era muy religioso, muy muy religioso. Del compromiso con los pobres tenía todo. Lo más parecido a la imaginación que podemos tener de un santo. Todo el mundo habla de su gran profesionalidad. Es poliédrico. Su enorme dedicación hacia el soldado. y La gente que tenía contacto con él, aunque fuera en 15 días de un campamento o unas horas de ser acogidos, pues quedaba tocado y del el hombre que marcaba. Y sobre todo, del carisma que tenía. Tenía una serie de fotos que relata él mismo toda su historia. Es pues que era uno más. Yo no vi un general. Él nace en Valladolid en 1921. ...su padre militar, laureado por toda la historia de Simancas, etcétera... ...estuvo en varios destinos, uno en Zaragoza, otro estuvo en Lugo... ...estuvo en Santander, luego en Jejón... ...descubrimos en sus escritos... ...y cuando le pedimos que lo escribiera, lo vuelve a recordar... ...cosas de así, sí que le marcaron mucho... ...es un hombre de una vocación ya muy temprana, muy temprana... Él ...el líder, ambiente religioso propio de la época... ...estamos hablando ya 14 o 15 años... ...ya tiene una cierta vocación de líder y una cierta... Eh, eh, de trabajar en la parte religiosa. Sentí como un impulso de, de, de hacer de mi vida algo más cercano a Dios, más, no sé, una fe que iba a una fe de niño, pero que iba creciendo en mí. Llega el momento de la Guerra Civil con 15 años y ahí tiene las experiencias más fuertes. Estando en Gijón, su padre mandaba en el cuartel de Simancas y cuando el alzamiento nacional se revela contra el orden que hay, y entonces eh, los milicianos y la parte de Gijón les ataca. Cuando ya asaltan el cuartel, eh, eh, claro, lo que querían era ...coger al jefe que era el padre de Luis, el coronel Pinilla. Tiempo más tarde se le reconoce por las trompas eh, nacionales el, lo que ha hecho allí. Le, le dan la laureada, que es lo máximo que se da en, en ese momento en el ejército, y lo ascienden a general. Se quitó las, las lo que significaba todo aquello y se puso en el, por otro, en el pelotón de fusilamiento al lado de los soldados. No lo distinguieron y lo mataron son hechos presos por los milicianos. Cuando vas a ser fusilado porque un miliciano joven le dice pero ¿dónde vas tú tan joven? Ponte aquí. Se acercó a mí y me preguntó por qué estás aquí, tú eres muy joven. Le respondí, estoy aquí porque mi padre está arriba entre los ciudadanos en el cuartel. Pues sal de las filas y escápate. Siempre hace referencia a él posiblemente sea uno de los motivos de que haya trabajado siempre en favor de la juventud. ...porque el, el miliciano que lo saqué era también muy joven. Pudieron huir de Gijón, sí. se instalaron en Santander... Todo eso de le maduró un montón. Cuando se liberó Santander, donde terminé aquella fase... ...pues decidí al poco tiempo incorporarme como voluntario... ...al bando que ambientalmente me, me llamaba mucho más... ...y creía que tenía toda la razón. La, los primeros años es en Madrid. Primero es, está en la guerra, o sea, primero va al frente, está en el de, de las flechas verdes, que era una, una unidad italiana, tampoco debió de intervenir mucho, eh, o más bien, porque dice que nunca tuvo que pegar un tiro, o sea, que debió de hacer labores de apoyo o de retaguardia, eh, por la edad o por lo que sea, no, no, no le tocó estar, estar eh, directamente en el frente. Al concluir la... nuestra guerra, yo era alférez provisional, entonces me pude acoger a los derechos como huérfano de militar muerto en la guerra, en acción de guerra, y entonces ingresé en la academia de infantería de Guadalajara, concretamente. ...estamos hablando de los años 40 y poco... ...y allí, allí hace el curso de transformación. Le fichan, diríamos, del Frente de Juventudes... ...para crear los colegios de preparación militar... ...que dependían del Frente de Juventudes. Lo tiene todo de cara... ...ser hijo de un, de un general laureado... ...pues se pues le abren las puertas. Es un... Los creó a su manera... Con lo cual ya introdujo una formación humanística y social que chocó con el ambiente. Ya desde el primer momento está vinculado a la enseñanza. No se dejó arrastrar por el ambiente que había. Recuerdo siempre que mi inquietud en la vida militar ha sido sobre todo una preocupación por el soldado, por el joven soldado. Yo lo conocí eh, cuando estaba en la Academia de Infantería de Toledo. En el curso 56-57, ya de Alférez, pues me había captado un miembro de, de esta comunidad que entonces era Milicia de Cristo y Santa María, y llevaba el movimiento Forja. De ahí nació también la inquietud de un pensar que había que formar otro tipo de oficial distinto, y entonces, como no teníamos otros medios, pues empezamos una colaboración con lo que entonces era el Frente de Juventudes, fundando una academia de preparación de, de oficiales, en, que ellos estaban internos en, en aquella propia academia, y donde ya se inculcaba este mismo espíritu. Uno de los miembros de la obra que había fundado Luis Pinilla con el padre Llanos, pues me invitó a incorporarme a esa obra. Es Cuando él ya tenía unos grupos de, diríamos, de búsqueda religiosa, ¿eh? que fue Fra Fraguante en Forja. Ello naturalmente nos llevó a pensar que debíamos mantener después un contacto con, con aquellos oficiales que habían salido, que eran lo mismo de tierra que de mar y de aire. Pero un grupo donde había distintos niveles de compromiso, ¿eh? pero todos desde esa visión cristiana, una visión cristiana que en aquel momento el ambiente era nacional catolicismo, pero en Luis, como era desde su propia convicción, tenía otro estilo de vivir la fe, otra manera muy distinta. Este espíritu nuevo que, como una savia nueva, pensábamos que era necesario inculcar dentro de la institución castrense. Y luego tenemos como un cuartel de invierno y ahí es donde nos encontramos, normalmente en un monasterio o en sitios muy pobres, en Ávila, yo recuerdo, en Puercito, etc. Por eso eh, tuvimos que pensar, con algunos más, pues en la constitución de una asociación que se llamó FORJA, Esas reuniones tenían un fondo religioso o espiritual, se quiere llamar, era religioso. En vez de permiso que teníamos, nos reuníamos para nuestra formación. Diríamos que Luis nos formó con una autonomía personal muy grande. La comunidad, la Milicia de Cristo, tenía sus reuniones en las que se planteaban los problemas de cómo se tenía que desarrollar este, sus actividades y qué problemas personales podía tener uno u otro para poder ayudar. Una labor de todos los que querían pertenecer a ella dentro de los cuarteles, respecto a los compañeros y en las academias, respecto a los compañeros también, y en lo que se refería también a una labor mucho más cercana, mucho más humana y mucho más social respecto al trato con el soldado de lo que normalmente venía siendo... Norma, ...no solamente ya de nuestro ejército, sino quizá de otros ejércitos también. Con 22 años es el primer capitán muy joven en España y ya está educando... ...y ya está creando la, los grupos digamos religiosos, etc. Ya está con 22 años haciendo todo eso por todos lados. Era sorprendente de todas maneras el peso específico que tenía él... ...y la, el respeto que le tenían los demás... Cuando el Consejo de Ministros decide apartar Forja, eh, deshacer Forja, él ya es comandante. Los mismos que estaban en Forja comprometidos, como hemos dicho, y también desde la fe, eh, hubo, tuvieron una reunión con el padre de Llanos, famoso, eh, tuvieron una reunión en Coca, en el Castillo de Coca, decidieron eh, dividirse como en dos sectores. Un sector fue el que se orientó por el compromiso más social o político, diríamos, ¿eh? que fue el origen de la UMD. Porque el creador de la UMD, Julio Busquets, era, formaba parte de ahí. Y otros, y otros. ¿eh? Y luego que disolverlo, Pero gente extraordinaria ha pasado por ahí, que son los que han permitido llegar hasta el día de hoy en un ejército renovado, profesional, etcétera, etcétera. En cambio, Lewis no quiso tener una, una, un compromiso tan directamente sociopolítico, diríamos, ¿no? sino que dijo, bueno, lo social y lo político tiene que ser consecuencia de la fe. Entonces quedó el grupo religioso que pasó a ser la milicia. Pues en esta época yo creo que se fue madurando ya esta preocupación, visto todos estos aparentes fracasos de, de la misma UMD y tal, se fue perfilando más en mi ánimo el, una dedicación pues exclusiva, a, exclusiva, pero universal al mismo tiempo a la juventud, a la juventud en general. Posteriormente, a partir del año 60, se planteó un cambio importante en la comunidad que fue el que dejó de ser estrictamente militar para ser... Una, ...una obra dedicada a la juventud. De tal manera que empecé ya a alternar mucho... ...en mis ratos libres... ...pues la dedicación a esta comunidad Misión Juventud... ...con... Eh, ...a la cual sigo perteneciendo... ...pues con mi labor militar... ...que también he llevado con todo el entusiasmo... ...y con toda la dedicación que he podido... ...durante el tiempo que he permanecido en ella... ...que ha sido casi toda mi vida. Yo vine a Zaragoza a estudiar a la universidad... ...y tenía 17 años. Allí fundamos la residencia Ebro... ...la calle Fundalacarri, ...y allí conocimos ...a Santiago Alonso Oliva. Busqué una residencia universitaria... ...y ellos acababan de montar... ...la residencia Ebro, una de las residencias... Eh, ...para universitarios que se montaron la primera. estaba de director aquí de la residencia Ebro y luego de la posterior residencia Tecnos y Luis venía mucho por ahí. Y también ocurrió otra circunstancia y es que eh, Graciano Martín decidió hacerse sacerdote y, para la comunidad y entró en el seminario de Zaragoza. Yo me ordené a los treinta y tantos años, treinta y tres, y a los 26 haciendo a Capitán y a poco tiempo ya Luis me dice bueno, es la y entonces pues diez pasos. Pues en esa época yo empecé ya en el seminario, ¿eh? Eh, coincidió con, con Graciano y alguno más que después lo dejó. Entonces ese cambio de la milicia, de dejar de ser militar, exclusivamente militar, a ser general, pues planteaba una serie de problemas que había que dialogar y entonces coincidió también con que él estaba deseando tener sacerdotes para la comunidad, para la fundación de entonces, ¿eh? que era la transición entre la época militar y la época civil, diríamos. ¿Qué se podía hacer con, la, con el mundo obrero, los primeros jóvenes que se acercaban a los obreros, o qué se podía hacer con los grupos que se creaban de matrimonios o de reuniones en los, en los distintos clubs? ...eran años muy vivos de contacto con la gente joven... ...la preocupación siempre era... ...cómo se podía conseguir... ...que los jóvenes adquirieran una escala de valores... ...como consecuencia de, de las directrices del concilio... ...el obispo Morcillo de Zaragoza... ...había dicho que vería con gran simpatía... ...que en Zaragoza se hiciera alguna institución eclesial... ...que pudiera atender el mundo social y también el mundo de la juventud. Siempre creíó que lo que tenía que hacer no era una cosa individual, suya, ¿eh? sino que tenía que incorporar a otra gente para llegar a los jóvenes, a más jóvenes, que pasará a través de los tiempos, como así ha sucedido, como así sucedió. Y yo vi el cielo abierto y recuerdo que en eh, dos o tres noches pude hacer un esbozo de constituciones y de proyectos ...de la milicia de Cristo, pero ya orientada hacia los jóvenes. No se trataba de incorporarlos, no se trataba de fichar a gente joven... ...sino se trataba de impulsarlas a vivir según lo que tenían que vivir ellos. Los curas vivíamos en esa residencia universitaria, los dos, Graciano y yo... ¿eh? ...pero Graciano ya se marchó a Madrid, a crear la comunidad en Madrid y tal... ...porque Luis estaba más destinado en Madrid que aquí, y yo me quedé aquí. Eh, del 62 al 67 está viviendo sí o sí en Madrid porque está, hace la carrera de, de Psicología. El Pinillat dejó, se apartó de la actividad militar directamente. Él pidió la excedencia del ejército, eh, precisamente para dedicarse más a la comunidad, etc. Pues él vio claramente que debía um, formar sobre todo a la persona y para eso la ciencia más cercana es la Psicología. Pues yo sí pude ver todo el interés que él ponía en, en las técnicas de la psicología y sobre todo en las técnicas de psicotecnia, que era un poco lo, el campo en que el ejército quiso dar entrada a los psicólogos. También sacó muy buena puntuación, que no me lo sé muy bien, pero bueno, en la orla está el primero. En los años... Eh, en... 67 cuando termina la carrera ya asciende a teniente coronel y tiene un puesto importante ya en, en el servicio de psicología y psicoterapia del ejército. Y luego era un hombre tremendamente práctico, entonces se formaba para lo que podía aplicar rápidamente. En este edificio donde estamos ahora fue al Club Altamar los barrios de La Paz se hizo otro. Nuestro... se tuvo el centro de Jerez 5 durante bastante tiempo como casa de Juventud, animada y llevada por nosotros. la Juvenil Alta empezó en un barracón que dejaron los americanos, en donde está ahora eh, la iglesia de la Sagrada Familia. Fue en principio el Club Altamar, que duró bastantes años los equipos de fútbol que llevó, entrenó y animó eh, también Santi allí. Pues tuvieron el sentido de buscar puntos en que los jóvenes se pudieran encontrar, los jóvenes que, que no tuvieran eh, que irse a la calle para entretenerse, tener amigos y tener determinadas actividades, entretenimientos, y esa fue la razón de los clubs eh, que se hicieron, y aprovechar para darles una formación personal. Y a través de Paco Laguna, que estaba entonces, eh, tenía destino en la Academia General Militar, el profesor, establecieron un contacto con jóvenes de, de, del, del barrio, de trabajadores, y hacían como un graduado escolar, les daban clases y los iban formando. Tuvieron eh, pues bastante éxito en cuanto a que los chicos querían eh, algo más que las clases, pues salir los domingos, hacer excursiones, y entonces se plantearon hacer un club juvenil. La comunidad... En su grupo inicial empieza en Madrid, pero realmente donde, donde se produce el cambio, este fuerte inicial de la precomunidad es en Zaragoza y donde se desarrolla eh, lo principal, el núcleo principal, más expansivo y más activo de su historia es precisamente en Zaragoza. Cuando Gracia no. ...deja, se hace sacerdote... ...deja el, el, el ejército o la Guardia Civil... ...y se marcha a Madrid... En, ...en ese momento Luis... ...con los miembros que hay aquí, con Santi... ...y los miembros de la comunidad de Zaragoza... ...impulsan mucho el proyecto de Anzánigo. Hay de campamentos en Anzánigo... ...y organizaba el senderismo y y marchas por la montaña, y lo mismo estaba la cabecera que estaba recogiendo al último que venía. Tenía una agilidad física que no es propia para sus años. A Luis lo conocí en un, en un retiro y una convivencia en Anzánigo, de jóvenes de, que éramos militares, cadetes mayoritariamente, y había jóvenes de aquí, de Torrero, de Madrid, eh, ...universitarios... Alfánigo fue una... ...una decisión de la comunidad... ...de aprovechar... ...una oferta que había hecho el arzobispado... ...de tener una casa... ...para poder hacer reuniones... ...y dejaron la abadía... ...pues para preparar campamentos... ...para ir atendiendo a los... ...a los jóvenes que pasaban por aquí... ...por esta casa... o los que pasaban en Madrid... ...donde tenían conocimiento... Y, ...y ahí empezó Anzalio... ...y relacionándonos... Y, y estamos hablando del año 71, o sea, no estamos hablando ahora que hay más apertura, ¿no? Y había mucho prejuicio hacia nosotros y fue súper fluido, muy bien, bueno, o sea, estaríamos como 70 o 80 jóvenes. Hasta que en el año 79, 80, el obispado de Huesca decide gestionar en la abadía, entonces, eh, y, y nos pide que, que, que la dejemos y más. Entonces, dejar la abadía era tanto como dejar a entonces Luis, que, que estaba viendo los frutos y, la, y, y el entusiasmo que habían los jóvenes y la buena acogida que había, decide comprar una casa y montarla allí en Nazánigo, lo que se conoce como Casa Rey, y es la segunda etapa en la cual sí que vincula ya definitivamente a Luis con Nazánigo. Se buscó esa casa de Anzanigo y se lo buscó además como casa donde se podían hacer reuniones de juventud que no tuvieran además necesariamente un carácter religioso o espiritual, sino que sencillamente que fueran el encuentro de amigos. El Luis eh, eh, busca en Anzanigo una casa muy apropiada, eh, la reconstruye y es la que está funcionando hasta ahora. Se contrató a un albañil de, de la zona y en verano se hacían pues, campos de trabajo con, con jóvenes. Entonces había que restaurarla, para eso, claro, eso costaba un dineral. Empezamos a hacer la primera, eh, el impulso gordo de la obra, pues fue un verano donde estuvimos pues, un montón de gente, de Madrid, de Zaragoza y demás sitios por ahí tenía una doble finalidad, una era eh, eh, pues abaratar un, algo el coste de, eh, eh, de la obra y por otro hacer muy suya de cara a los jóvenes la, la casa. Ninguno habíamos visto una herramienta más que así un poco de lejos, pues ese año era empezar a picar y empezar a cargar Luego, los, los calderos de cemento que se pisaban pesaban un muerto y haciendo todo para, para la zanja de los desagües y del de, acondicionamiento del agua. Con eso, evidentemente, eh, no se costea una casa, puedes paliar algún gasto y a la vez hacer un trabajo educativo con los jóvenes. Pero eh, Luis montó lo que llamaba Operación 100 Amigos, que eran más. Cuando nos empezaron las obras de Anzánigo, eh, Luis adquirió un compromiso, adquirió, alquiló una casa cuartel en la Monací de la Sierra y sí que me pidió que la condicionase para utilizarla cuando hubiese una obra tan fuerte o que impidiese el uso de la casa, pues se utilizase eh, la casa de Almonací de, de, de la Sierra. ...que se empezó solamente unos años para, eh, para sustituir... ...o para ir a la par de, de Anzándego... ...y luego estuvo 15 años funcionando. Varios años después es cuando ascendió a General... ...estuvo mandando un regimiento. Te chirría un dice... ...pero ¿cómo puede ser General? Si, si es que no le pega ser General... ...porque tienes pues como un, una idea eh, de lo que es un General... ...y no encajaba para nada en, en, en esa idea curiosamente yo, tenía un nivel técnico de conocimiento de los, eh, de, la, de, los, de los temas militares... ...quiero decir, militares, técnicos de táctica y del material... Eh, ...que sorprendía un poco porque parecía que solo se dedicaba a la atención a las personas... ...pero era muy responsable de, de dónde estaba. Cuando ascendió a general de, de brigada, entonces al poco tiempo le nombraron director de la academia... cuando le comunicaron que iba a ser director de la academia, le pilló en una de las convivencias que organizaba la comunidad para los jóvenes. Y entonces hizo como un pequeño borrador y una declaración de intenciones, ¿no? de lo que él quería hacer durante el tiempo que estuviera, ¿no? su plan de estudio, pero no el plan de estudio formal, sino un poco la filosofía de lo que él quería hacer ...en la Academia el tiempo que, que, que estuviera, ¿no? Hay dos cualidades que defiende mucho y que están muy claras. Es un hombre que cree en la democracia y cree en la Constitución. Entonces sí que le toca vivir en la, en la Academia Genital ...pues un grupo, sobre todo de, de, de profesorados, de, de miembros de la Academia... ...que no ven con buenos ojos... Pues todo lo que, está, lo que está diciendo Luis y lo que está eh, eh, eh, de lo que quiere hacer de cambios en la enseñanza dentro de la academia. Él se formó siempre eh, para la parte educativa. Por ejemplo, en, en el ejército, los cargos que, lo, que siempre buscó fueron donde había enseñanza. ¿eh? Los colegios de preparación para una cosa, para otra, dentro del ejército, diríamos. Imponer una cosa cuando los que la tienen que llevar a efecto no lo ven claro o piensan otra cosa, pues eso siempre es motivo de, de muchas tensiones. El 23F, que él se posicionó desde el primer momento eh, pues eso a favor de la Constitución y demás, él tomó una postura con un enfrentamiento muy claro con su jefe de estudios, que era, no es que fuera eh, golpista, pero por lo menos era más proclive a, a, a la postura de la crítica de muchos militares y, sobre todo, eh, fue muy claro su postura como director de la academia. Lo hizo público desde el primer momento, tanto al, al capitán general que, que estaba aquí, a, Segui, a Antonio Isegui, como al alcalde de Zaragoza y demás la postura que él iba a tomar. Fue una situación difícil, Recuerdo que hubo que reunir a, los, a todos los profesores ya de noche y se les habló con el sentido de la disciplina, de la serenidad, de la calma. Evidentemente estaba frontalmente en contra de un golpe de estado, siempre lo había estado. Tomó un par de decisiones muy inteligentes, entre otras cosas, pues dejar... El, ...la academia prácticamente sin mandos... ...que cada uno para quitarle un poco la importancia que tenía... ...y, y los mandó a dormir a su casa. Yo lo viví desde Madrid y Zaragoza eh, no es Madrid... ...aunque aquí había, eh, coincidió el 23 de febrero... ...con la presencia de una unidad militar importante... ...que hacía maniobras en el campo de San Gregorio. Cerca en el campo de San Gregorio pues se encontraba... ...se encontraba una unidad de la división acorazada. Nunca habló, ni a mí, ni donde yo llego a alcanzar... ...a personas cercanas, nunca habló y contó nada del 23F. Yo todo lo que sé es todo lo que he ido leyendo en prensa... ...que luego se ha ido publicando. Pero afortunadamente, pues, todas las instrucciones... ...que se recibieron de Capitanía General... ...y eso todo fue normal... ...y realmente dentro de la tensión... ...que vivieron todos los españoles aquella noche... ...pues, no pasó nada de particular... El 82 estaba aquí todavía, porque fue en octubre del 82. Y le concedió el Ayuntamiento de Zaragoza a Luis el título de hijo adoptivo de la ciudad. Y para las fiestas del Pilar pues entregaba una medalla y estaba él en el, en el pregón de fiestas. Porque es que en la Academia no solamente fue lo del 23F, sino la apertura que, que dio a la Academia con la... Universidad y con la ciudad y volvió a restaurar, a potenciar, porque ya estaba eh, la cátedra Cervantes. Asciende a general de división y deja entonces la dirección de la academia. Y se le nombró gobernador militar en Bilbao. El destino mío como gobernador militar de Bilbao no tiene absolutamente nada que ver con el haber dejado la vida activa militar. ...el preveía que después de este destino... ...tenía clarísimas opciones a zanjar al teniente general... ...pero iba a tener siempre una serie de cargos puramente... Eh, ...digamos, de gerencia o de representatividad... ...pero no de acción directa con los jóvenes. Porque era una decisión que ya en algún sentido... ...estaba tomada con anterioridad. Yo estuve allí medio año en Bilbao... ...en eh, Bilbao pues, suponía para, para un militar... ...sigue suponiendo pues un puesto de honor... ...en cuanto a que es un puesto difícil... ...y en algún sentido puede encerrar algún, algún riesgo... ...de manera que aquello no influyó en absoluto... ...mi decisión era anterior. En 82 se retira... ...después de, de la academia... ...le mandan de gobernador militar a Bilbao... ...con pas, un paso honorífico sin más... tuvo unos meses... ...y a él dejó de, de ser teniente general... ...que podía haber aspirado a ser... ...Luis Pinilla ha dedicado su vida, su vida anterior... ...vamos a decirlo así, al ejército... ...llegó a ser general de división... ...ejerció durante años como gobernador militar de Vizcaya... ...e incluso fue director de la Academia General Militar de Zaragoza. Pero la vocación militar eh, tenía un límite... Eh, ...que era el que eso le iba a apartar... ...de lo que él sentía como vocación personal de Dios le pedía estar cerca de los jóvenes más Y esto fue lo que le hizo el pedir el pase voluntario al retiro, a la situación de retirado. Pero ya no quería cargos dentro del mundo militar, se consolidó la democracia en España, con la elección ya de Felipe González y todo aquello, y entonces ya se retiró porque él quería seguir contacto con la gente joven que ya no hubiese podido tener en el mundo militar. También tenía, desde siempre, una inquietud por la psicología, ...lo podríamos llamar de personal. Desde pequeño sintió la llamada a crear algo... ...de cara a la juventud. En el año 82 usted dice... ...dejo el uniforme, dejo el ejército... ...y me voy a dedicar a los jóvenes... Sí. ...¿cómo fue tomar esa decisión? Bueno, fue doble... ...en primer lugar siempre he tenido una gran vocación de, de educador... ...y dentro del ejército me ha preocupado muchísimo... ...la cuestión social, la elevación humana y la educación de sobre todo del soldado, del cadete, siempre en unidades o en academias. Y por otro lado, pues, pues también una frase del Evangelio que me ha martilleado mucho, que era la de, y dejándolo todo, le siguieron. El año 82 se fue a Madrid y yo fui y ya conviví con él todos aquellos años. ¿sí? Allí mismo Y él venía para aquí, atendía a los chavales, porque él era, era psicólogo clínico. Y entonces, bueno, pues, pues ya es, es el momento en que deja el ejército y se viene aquí. A este barrio, cuando esta comunidad, la Misión Juventud, empezó a actuar aquí, era uno de los, de los más marginados en todos los aspectos de, de la zona sur de Madrid. Yo conocí a Luis porque en principio vengo de un internado y entonces cuando salí del internado ya sabéis que cuando uno cumple la mayoría de edad, a los 18 años, eh, automáticamente lo ponen de patitas en la calle, acudiendo al profesor de religión para comentar la situación en la que estaba. Entonces, pues bueno, él habló con el párroco de su, de su parroquia ¿Quién había oído hablar de Luis Pinilla, que vivía en una barriada, que trabajaba con gente joven? Es un barrio obrero, es un barrio de trabajadores y es un barrio donde había muchos problemas humanos, donde había un núcleo de población en, en la Uva, en la unidad de absorción vecinal, que vivían en casitas bajas. Había muchas necesidades y esto nos, nos hizo pensar que este barrio podía ser... ...donde nosotros encarnásemos esta vocación de servir al pueblo desde el mismo pueblo. Pues aquella casa ya fue hecha explícitamente por Luis, así como esta fue comprada como estaba... ...aquella se hizo expresamente, ¿eh? y Luis fue el dirigió y todo, y por eso tiene... ...una distribución muy propia para to toda la parte de abajo, para tener incluso actividades... ...como la escuela de apoyo al estudio que tiene ahora, y se juntan la gente joven... Pues, la gente para los que llevan tenencia, etcétera, y se... Se reúnen toda la gente y luego arriba hay varias habitaciones y la capilla, etcétera, para la parte comunitaria. Sí. Entonces, dije yo pensaba que digo, bueno, qué casa más extraña, cuánta gente transita por aquí, gente joven, gente mayor, familias también, pero bueno, poco a poco entendí realmente lo que estaba haciendo Luis, que estaba en una casa que pertenecía a la comunidad y sigue perteneciendo a la comunidad Misión Juventud. O sea, la gente era educada en valores del, del personalismo cristiano de Manuel Monía. Y entonces ya había base. Entonces esa base, Luis lo que le dio fue profundidad, lo sistematizó. Lo que hacemos es fomentar sobre todo asociaciones juveniles para diversos niveles, es decir, para los, los jóvenes que son de fracaso escolar o de situaciones familiares muy complejas, familias pues realmente que están desechas o que los padres son alcohólicos, o alguno de ellos, incluso hay drogadictos, pues todos estos hay una asociación que, que ya es autónoma, independiente de nosotros, que se llama Semilla, muy conocida dentro del mundo de la comunidad. Mi paso por Semilla, pues vamos, tan sencillo como que al poco tiempo de recalar aquí, o sea, de, de llegar aquí a Antimonio. Eh, me dijo Luis, mira, hay un proyecto aquí en cerdad en que estaba aquí en la parte de atrás, que se de, trata de grabación de datos y tal, lo lleva una asociación que se llama Semilla. He hablado con el personal de ahí para, para ver si hay posibilidades de que formes parte de ellos y tal. Ahí, ahí dentro de lo que fue su habitación, pues hay una, un reconocimiento por parte de Semilla que es muy interesante, que refleja muy bien lo que Luis fue para Semilla. Y allí vi que había gente, sí, gente del barrio y que pues, en cierta manera trabajaba en horario de mañana o de tarde, que se le remuneraba en cierta manera por, la, por, la, por lo que era la grabación de datos. La Escuela Mástil creo el, el Club Juvenil Puente, o sea, estuvo tan activo siempre con la gente joven. pertenece a la comunidad Misión Juventud, es director de su Escuela de Animadores y Tiempo Libre y como psicólogo atiende además a jóvenes de este barrio, ¿no? del barrio madrileño de Villaverde Pinilla, ¿y, ¿y qué es lo que hace usted ahora a diario? Pues aparte de la dirección de la escuela, asuntos relativos a la comunidad, que va afortunadamente extendiéndose poco a poco por algunos sitios de España. El Mástil participé como alumno, claro. El, a raíz de haber hecho el curso de monitores y de coordinadores, eh, fui uno de los socios, vamos, de los fundadores, como quien dice, del grupo juvenil, infantil o juvenil Altamar que luego pasó a ser Puente también. ¿no? Pasé por la Escuela de mastil, que era la Escuela de Monitores. Yo veía, porque reconocía en el material que Luis nos daba, eh, muchos elementos psicológicos que yo veía en la carrera pero en la vertiente práctica. Se iba haciendo una vez al año eh, convivencias con los equipos de las dos escuelas tanto de Madrid como de Zaragoza y era Luis el que organizaba los encuentros y, y estaba ahí organizando también lo todo. Se hizo una escuela de tiempo libre aquí en Zaragoza que era ASAL y otra en Madrid que era Mástil. La cantidad de temas que él preparó para la escuela que se emplearon aquí y luego en Madrid y fue siempre produciendo ...cantidad de temas de formación de, para el tiempo libre... ...pero era una formación humanística sobre todo... ...o sea que los chavales venían a sacar el título de monitor... ...pero era porque era una formación personal seria. Eh, haciendo un cálculo aproximado... del de número de años que han funcionado las dos escuelas en Mastil y Laya, de la cantidad de cursos que se han hecho y la gente que ha participado, sí. se puede hacer una aproximación entre 1.700 y 2.000 personas las que han hecho cursos con nosotros. Montó allí mismo el gabinete de psicología para atender a los jóvenes y tuvo una, eh, una presencia muy importante porque en los años duros de la heroína en los barrios. Entonces él tuvo ahí unas intervenciones muy fuertes y bueno fue hasta un poquito reconocido por el... ...por las autoridades del barrio, etcétera... ...por esa labor que, que estaba haciendo. ¿no? Rescatarlos, buscarles espacio... ...recibirlos aquí, buscarles becas. Eh, también pues, eh, soy asesor de algunas asociaciones juveniles... ...dedicadas también a la juventud marginal... ...y mm, trabajo como tal psicólogo... ...pues en atención a casos conflictivos... ...o casos de todo este conjunto de asociaciones... ...o de Villaverde, chicos en general, niños o jóvenes... ...que acuden y les, les procura atender por la mañana... ...en todas las cosas... En las, ...en las psicológicas y en otras más humanas a veces... ...porque todavía, aunque a veces nos parezca mentira... ...en estos tiempos todavía hay jóvenes y familias... ...que pasan hambre. Algo que siempre destacaba... Es que siendo él el director de todo, era uno más. No tenía ningún tipo de reparo de acercarse a cualquier chaval de cualquier nivel y de cualquier actitud. Te lo digo como profesional. Quiero decir que a veces, incluso como profesional, te tira un poco para atrás acercarte a un chaval que lo ves muy enfadado. O no tenía reparos en ese sentido. ¿Hasta dónde se arromanga usted? ¿Hasta dónde llega? ¿De bueno. Esa fan por...? Pues sí, me. Puede echarles un cable. Esta misma mañana, por quedarme dentro del año que está terminando, pues estaba tan arremangado que estaba trabajando en un pueblecito de la sierra que se llama Cadencia de la Sierra, un pueblo entrañable. Sí. Lástima que los madrileños no la hayan descubierto del todo. Y estábamos pues eh, contribuyendo a que allí, allí se pueda terminar un albergue juvenil y una escuela de naturaleza que está pensada sobre todo. ...para llevar muchachos y jóvenes pues, de estas zonas de asociaciones... ...y de los grupos con los que tenemos relación... ...o que hemos, que hemos intentado que, que salgan adelante... Eh, ...de estos barrios, de esta zona sur. Igual que, que, que aquí en Zaragoza existe, existe Anzánigo... ...con toda la riqueza y tal... Pues él cree que en la Sierra de Madrid, que la conoce mucho y la, y la quiere mucho, establecer allí un albergue. ¿Y usted se arremanga de verdad? Pues sí, Luis? sí, me arremango de verdad y cojo... Un... ¿Se pringa, como dicen los jóvenes? Sí, sí, sí, ahora mismo estoy con dolor de riñones de esta mañana, sí, Y sí, como uno más. Entonces Luis ha estado aquí 20 años, del año 82, por ahí, hasta el 2004, en que ya el hombre pasó al padre. Lo iba a ver de vez en cuando, cuando a, a Verde eh, a Mucho, y ya vi un poco eh, el declive de Luis. ¿no? Él ingresó en un hospital, en el Hospital Gómezulla de Madrid y pidió, por ejemplo, pues hablar personalmente con unos y otros, ¿eh? para despedirse. Tuve la ocasión de hablar con él tres días antes de morir y lo encontré, pues como siempre, con un sentido de... ...de atención a los demás y de quitarle importancia a lo que él le pasaba... ...y por supuesto de sentido espiritual de, y religioso de, de su vida. ¿eh? Fui un asistente más de los cientos que estábamos ahí. Eso sea, fue, una, fue una manifestación de duelo. Y el funeral primero fue en el mismo Gómezulla, en la iglesia de Gómezulla... ...y aquello claro, lleno de gente. Antes pasaron por allí... Sobre todo los militares, ¿eh? muchísimo militar pasó por allí de los 100 amigos. Y cuando falleció, pues luego he visto a otros tantos que digo, pero bueno, ¿y dónde estaban todos estos? Y de ahí me enteré que eran los famoso, el famoso grupo de los 100 amigos. Eh, yo creo que es algo muy parecido o, de lo que eh, Padre que era muy conocido Luis, también tenía un cuaderno con 100 amigos, que eran los 100 amigos. Entonces, eh, yo creo que Luis lo que hizo fue, bueno, coger, coger la idea de los que contaba Luis, que los tenía para cualquier cosita. Busco 100 amigos que, que, que, que han pasado por mi vida, y que, ten, que tengo buena relación y que estén en buena situación económica, y les envío una carta. Ellos le llamaban, oye Luis, ¿qué proyecto tienes por ahí para poder ayudarte y tal? Y entonces Luis les decía que calmados, que estaba organizándose alguna cosa. Pero nunca pidió nada para él. Siempre que pedía a Luis era para alguien, o, o para algo en concreto que estuviese a favor de... De, ...de alguien... ...al cabo de unos días se hizo... ...otro funeral en la parroquia castrense... ...aquí hay, hay una crisis fuerte... ...y luego hicimos ya el funeral en varios sitios... ...en Villaverde... ...en la parroquia del barrio... ...luego hicimos otro aquí en Zaragoza... Eh, ...y luego hicimos otro en Anzanío. ...yo creo que si va, el vacío de Luis cuando se va... ...yo creo que cada uno lo fuimos viviendo desde el cariño... ...mira, pues uno piensa que... bueno, pues todo naufragio de astillas. Pero a la vez, desde la alegría... ...de haber formado parte de ese tiempo... ...que él estuvo viviendo con nosotros. Pues yo me encontré que no había astillas, ...había transatlánticos. Como ya había sembrado tanto... ...y no necesitábamos que estuviera presente... ...para ninguna de las actividades... ninguna de las cosas que se iban haciendo... ...o ninguno de los proyectos... ...pues simplemente fue continuar. Su inquietud... ...era fundamentalmente eh, mejorar la juventud y mejorar la sociedad no tenía una inquietud política de cambiar las estructuras políticas, sino de cambiar el fondo de las personas. El espíritu de Luis se ha ido transmitiendo, yo creo que siempre sí en plan cascada o a nivel, a nivel exponencial, a través de las personas que lo han conocido de primera, de primera mano, a través de los que lo hemos conocido después, pero nos hemos impregnado en los que han trabajado con el primero. Pepe Mala lo, lo, lo llama el gran madrugador. O sea, el adelantado a su tiempo. Y Luis eh, supo identificar y tender la mano de una manera, eh, pues eso, como te decía, respetuosa, muy cercana eh, y muy de corazón, ¿no? muy auténtica. También. El, el legado suyo es la herencia personal que ha ido dejando en mucha gente, que ha, está desapareciendo en el mundo militar, que desgraciadamente está desapareciendo en el mundo militar. Y entonces el legado, de alguna manera, está en lo que misión Juventudes, ahora, igual lo que ha sido en las diversas etapas, los diversos grupos que él creó, ¿no? que él fundó. Y entonces ese, ese legado, a nivel personal, para mí, pues hombre, fue fundamental para ser yo cura. Pero en definitiva sí que dejó una huella muy importante, porque en el tiempo, pues bueno, vas coincidiendo con sus discípulos de, de la academia, sus los cadetes que formaron parte de las promociones que él dirigió. Y hay un, una sensación en todos esos oficiales, por lo menos con los que yo me he encontrado, de un signo de distinción, no por lo anecdótico, sino por lo importante que él les transmitía. Él simplemente hablaba, hablaba de los mejores, el primer mejor y el último mejor. ...todos no eran buenos, no... ...todos eran mejores... con libertad... ...y con el corazón... ...él con su amor nos pagará... ...y alegrará... ...alegrará, alegrará... ...la reunión... Bien, yo a Luis Pinilla le conozco desde hace poco... ...y la opinión que tengo de él es que... ...lleva a cabo una labor para con la juventud, que poca gente, vamos, poca gente la llevaría a cabo. El, el Luis eh, lo es todo para mí, lo es y lo seguirá siendo. Si algún día me muero, como todos los mortales, espero que la, la mano amiga que vea, la persona que viene, en teoría, yo no creo en estas cosas, pero bueno, si alguien ha de venir, que sea él, que sea él quien me lleve de la mano y que me enseñe a sus nuevos amigos, que seguro que nos pondremos a hacer muchísimas cosas. Nuestro capitán, su profesión. Pero nuestro amigo, lo que he destacado, nuestro maestro, ¿eh? tú nos enseñaste que la calificación de un oficial no está tanto en las notas de sus jefes como en la mirada de sus hombres. Es una dedicatoria muy bonita, la define muy bien. Termino con la frase de un padre de familia joven, que fue un hombre muy, muy, muy, muy acogido por Luis, porque hacía falta. Y, me, y le pedí que viniera para hablar contigo. Pues no sé qué voy a contar, pero cada vez que pienso en él o repaso mi vida con él, descubro aspectos nuevos que yo no he